Paum paum paum paum. Hola. Hola, bebé. ¿Cómo has estado? Jeje, estoy bien. Oye. ¿Te parece que vayamos al nuevo restaurante que abrieron la semana pasada? No, amor. ¿Qué te pasa? ¿Tienes algo, bebé? Es más. Ni me digas. Es gripe. No es eso. Creo que... No. Creo que debemos cortar. Hijo de puta. Me tuve que haber quedado con el Julio. Eres una mierda. Te estás perdiendo de la mejor que hay. Me iré a coger al Julio que él sí me valora. Y ni se te ocurra bloquearme. Bien mis amigas me dijeron que me juntaba con un marica poco hombre. ¿Vamos al nuevo restaurante Julio Bebé? Claro que sí, mi amor.